Ahora Génesis Ariel Méndez ve el programa diario. Un saludo para él, yo lo wow, quiero mucho y me hace wow, mucha falta. El rey de Brooklyn, wow, así sí. que le dicen ahora ya. <risa> el rey de Brooklyn. No te caliente. No, no, está caliente, está él que tiene que reportar. No te caliente. Y en cámara y soporte. Bueno, él le cogió miedo, fue pues. Pinto, dime. Es que tú le montas muy fuerte a soporte, Pinto, tiene que. ¿Qué es lo que? Señores, Bulín 47 se une con DJ Topo contra las drogas. Yo veo eso muy bien. Yo veo eso bastante bien. El cantante de música urbana Bulín 47 se unió a la fundación Somos Topo Point para sensibilizar a los jóvenes sobre los daños que provoca el uso de las drogas. Utilizando el ejemplo de un músico dominicano que llegó a tocar con el canario La Fania Celia Cruz Llamado José Ángel de Jesús, el Poli. Y esa cosa tan fea que tiene. Ay, qué hombre más feo. De acuerdo <risa> a este del ruidero, el percusionista quien fue su vecino en el barrio, el Capotillo, vive en condiciones de miseria tras viajar en giras con estos artistas de salsa por culpa del abuso en el uso de los narcóticos, señores. Está por ahí el videíto. Vamos a ver eso. Eso está lindo. llamado José Ángeles de Jesús, alias el Coli, de mi barrio Capotillo. Señores, bonito. ahí está eh, el alocado como yo les digo. Qué bonito. Amigo, Bulín, Bulín, que siempre. Ese muchacho, Dios lo ha ayudado. Sí, a... porque él es, eh, Bulín tiene una gracia única. Sí, y, sí, es, y vale. esta Y esta iniciativa hace entonces que le tomemos un poco más del aprecio que le tenemos. Porque ¿quién es que no quiera Bulín? Bulín, imagínate, ese muchacho es. Eh. Sí, él es una chulería. Qué bueno que tengan ellos esta iniciativa y esta fundación de Topopón, que aunque no es muy agradable Topopón, ni a la ay, vista, ay. ni. Ni como persona, pero. No, no eh, el líder no, no, no, no me cae bien a mí tampoco. Hay que, hay que felicitarlos por esta no, iniciativa. No, no, el líder no es de nada. ¿Cómo no, así? Como que es muy feo. No, muy, muy, muy <risa> puso, tú, ¿En lo mío es muy rico. ridículo. Un poco. Es lo que yo pienso de mi persona. No me cae bien tampoco. No? Coño, el dinero no es agua, pero limpia, porque mire esa foto de Bulín que estaba no, ahí no, puesta. No, no, Bulín está. Ahí, papá Dios. <risa> Bulín te lo de. Miren esto se ve muy bien de parte del de urbano Bolín 47 porque la droga no es un secreto para nadie que arropa a la mayoría de la juventud y algunos artistas también que cuando se ven dígame. en ese mundo eh. espérate espérate me apagan la lámpara y ahora yo no me veo en la pantalla qué fue pero acá. dígame dígame si yo no me estoy porque yo veo a néstor muy iluminado yo me veo aquí ocurre no, tú estabas iluminada y la mandaste a pagar Ah, es la, eh, es la pantalla. Díganme pantalla, ustedes allá en sus casas si yo me veo a oscuras. Porque este rubio que yo me puse para lucirle a ustedes no es para yo estar aquí. Pues ese rubio ha traído consecuencias, ¿eh? ¿Hm? Ha traído problemas, ese rubio. Yo te digo. Yo te digo a ti. No, eh, mira, eh, yo pienso que de más urbanos, de más artistas también, porque hay muchos artistas que, que eran exitosos en los años 90, 80, que el Piquinini. Eh, el, sí, lo abatió, polvito, lo abatió un poco. Sí, ese polvito, la alegría, como ellos dicen, eh, la alegría infundita, le ha dañado... Eh, no, pero cabe destacar que en estos, vida. Que en estos tiempos eh, ya son pocos, eh, por, por experiencias vividas y también por, por esto que tú dices de, de artistas en aquellos tiempos. Que no se valen mucho de este tipo de, de, de, de estupefacientes y cosas, pero es una bonita iniciativa, sobre todo para los jóvenes que son, su, el público de ellos, que es a quien ellos les venden su música, que tengan esta iniciativa, que le den este tipo de consejos, qué bonito. Es muy es bonito ver eso y, convuelvo vuelvo y te digo, Bulín, eh, el cariño que le tenemos y su forma de ser. Y, y esta iniciativa hace entonces que le tomemos un poco más de cariño. Claro, claro. deben unirse más también. Eh, los lo, lo, lo tirapatas voladora de aquí también pueden usar sus redes para evitar eh, los sí. Chaquichán de aquí. Sí, sí, porque es prudente, porque claro. ya es prudente que, no ya, lo, lo que ya se acabe esa monotonía y, y esa cosa como de vender la droga, de vender que yo me fui claro. Dime algo, un guito y no se jactan de fumar. Bueno, no, soy, no, no bueno, soy. Entonces, eso. Entonces eh, ya increíble. deberíamos ir cambiando esa práctica y qué bonita iniciativa esta de bullying. Ay, ay, cógelo ahí. quién es este muchacho Lee, que viene a montarte? Bueno, a mí me afectan eh, eh. los jóvenes de mi país. Claro, Los, los jóvenes otros... que yo veo aquí perdiéndose. Claro, claro. Y jóvenes contemporáneos míos, tuyos, que lo hemos claro, visto. No puedo estar que han... A, a Canadá, no, no, tú no, no. estás pendiente a Canadá. No, a mí me importa mi país. Coño, Pinto, mis jóvenes. ¿Eh? Coño, Pinto. Mira, Pinto, rueda, durísima. <risa> claro, Pinto ven acá y como que tú vienes y que vienes a que me... sabotearme las cosas claro y qué gente es está <risa> falta de respeto con el... señores